Título y empezamos. Miren, pirámide, ¿Parece? Para no demorar mucho en el video, ya preparé el gráfico. Les es una pirámide de base cuadrangular. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Vértice. El primer, el primer elemento que tenemos, elementos, miren. Elementos. Tenemos vértice. ¿Qué decía eso? Vértice vértice, vértice, T también tenemos aristas, aristas, esta parte, esta parte se llama aristas, aristas, ahora tenemos base, base cuadrangular, aristas, luego tenemos altura, voy a trazar altura, mira, altura, encontramos la parte media de la base y bajamos del vértice de esta manera, y esto es base, a la base perpendicular a la base, la altura, altura. Altura. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos apotema Apotema también trazamos con rojo, apotema de la pirámide Y esto es perpendicular a uno de los lados También parte en dos iguales, mira, apotema Apotema, tenemos apotema de la, de la base, y eso vamos a trazar con rojo Apotema de la base, de camino Apotema, apotema de la base Y apotema, apotema de la pirámide Después. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos apotema. Tenemos apotema de la, de la pirámide, apotema de la base. Tenemos arista, vértice, arista. ¿Y qué más podemos encontrar? Otros triángulos. Sí, podemos encontrar otros triángulos. Ahora, para, Nombramos todo, todo, todos los elementos. y hemos dicho que tenemos vértice, arista. ¿Qué, qué más tenemos? Apotema. De la... ¿Qué más? Tenemos apotema Apotema de la base Apotema de la base ¿Qué más tenemos? Tenemos radio, radio. También se produce radio de esa manera el centro, Del centro de la base A uno de los vértices Esto se llama radio radio radio esos serían todos los elementos de pirámide entonces ahora un ejemplo para continuar